Pero. Le damos la bienvenida a Don Francisco Miranda de Rojas, que lo tenemos aquí en el estudio de Sintonía San Pedro y que ya era hora de que viniese, porque además él está ubicado aquí en, en San Pedro, su hijo también, que lleva un negocio y yo, bueno, pues cuando he ido a, lo puedo decir, porque es una ferretería fabulosa y cuando he ido, porque me ha hecho falta alguna cosa, pues eh, estaba él ahí tan simpático saludándome y bueno, con sus libros, que es realmente, tiene allí, una biblioteca porque ya él ha escrito mucho ha hecho cine teatro de todo y nos lo va a contar hoy aquí lo tenemos también que decir que tenemos sorpresa porque dentro de poco también va a presentar un libro vamos a hacer un repaso por su vida don francisco bienvenido aquí muchas gracias, muchas gracias por invitarme a este vis a vis es un honor, intelectual es un honor para nosotros no, el honor es mío. como la suya aquí no que nos puede contar muchas gracias cosas y ayudarnos también ¿no? claro bueno, ¿cómo, ¿cómo empezó en el mundo de, de la literatura, de escribir? ¿Qué recuerdos le vienen a la mente? y Porque me imagino que han pasado muchos años desde su primer libro, que se acordará, ¿no? Y bueno, inspiró? claro, ¿Por qué? claro. claro. ¿Qué le inspiró también a ello? Pues es, el origen, bueno, nunca se sabe el origen exacto. Yo creo que se escribe cuando se tiene cosas que contar, sobre todo, ¿no? Uh -huh. Eh, por ejemplo, no es lo mismo empezar a escribir cuando se tiene 12 años o 14, que ya con mis amigos hacíamos algunos trabajitos de, de escenas, de películas que habíamos visto antes y escribíamos algunos cuentecillos, algunas cosas, pero bueno. Eh, de verdad, con 12, 14 años no se tiene mucho que contar. Uh, por lo menos los niños de mi época, que con 14 años éramos niños. ¿no? Bueno, pero la fantasía. éramos niños, pero generada, bueno, pero sí, eso. bueno, fantasía, sí, pero no teníamos tampoco ni el apoyo, ni ni la necesidad, ni. No sé, yo creo que cada época tiene su, su atractivo y su. Queramos, ¿Estamos hablando literatura? <risa> claro. <risa> los géneros han sido diversos. Sí, pero. Yo, verdaderamente, empiezo a escribir cuando, en un momento triste, porque mi mujer enferma, una enfermedad incurable, y entonces yo paso muchas noches en vela, paso, eh, tú sabes, la mente, si no trabaja, pues te recreas en tu propia desgracia, lo cual me parece muy mal, ¿no? Entonces yo mm, creía en ese momento que tenía necesidad de hacer algo, si me ponía a leer me quedaba dormido porque tenía mucha falta de sueño pero escribiendo pues yo me liberaba un poco de la situación y entonces al escribir plasmaba yo en el papel parte parte, de, sentimientos mis, parte de mis sentimientos y también de mis sueños y, me, y ahí empecé a escribir verdaderamente eh, allá pff, yo creo que, eh, por el año 80, 85 aproximadamente, o sea, llevo casi, pues casi 40 años, 30 años por lo menos escribiendo, ¿no? Y ahí de verdad tuve mucha, eh, mucha creación literaria, hasta que mi mujer faltó en el año 2009, ella se fue, y entonces yo automáticamente corto, corto con la creación literaria, porque... Cuando llega ese momento, yo no tengo ya, no tengo por qué reguardarme la escritura, porque ya lo que lo que a mí me había motivado a escribir ya había pasado a la historia. ¿eh? Entonces, en ese momento lo que sí tenía gana de pronto es de darle vida a mis personajes. ¿Y cómo se le da vida a sus personajes, Francisco? Claro, pero para darle vida a mis personajes, tengo que escribir en plan guion. ...pues si quiero sacarlo a un audiovisual... ...tengo que estudiar guión para cine y para televisión... ...que es lo que hice... ...en varios eh, puntos de España... ...me documenté como manda y empecé a escribir... ...tú sabes que la literatura es escribir... ...pero los guiones es escribir... ...escribir, escribir y, y va tachando y va tirando a la, basura, a la... ...a la barrera la mayoría de los documentos... ...pero de ahí nació... ...digamos, digamos, mi parte literaria de la cual todavía estoy libando toda, todavía estoy eh, digamos produciendo porque eh, yo escribí muchísimo o sea muchísimo te puedo decir que he publicado ahora mi novela número 15 que es el club de los juguetes rotos y todavía tengo cinco novelas más ahí en el guardadas para darle vida al cine. Y Bien. sobre todo, primero en plan literario, o sea, cuando a mí la gente me pregunta, pero bueno, tú cuando escribes, porque el año pasado presentaste una novela, ahora presenta otra. También es cierto que está ocho o diez años sin hacer, sin escribir literatura. Resumiendo que cuando corto con la literatura me paso al cine y a la televisión. Entonces es otra cosa totalmente distinta pero tengo la suerte de poderle dar vida a los personajes a algunos de los personajes ¿de esas novelas ya... cuántas han sido para el cine? ¿cuántas han salido? Pues eh, ahora mismo tengo, cuatro han pasado al cine ya en, en formato cortometraje y una una se va vamos, tengo que ir precisamente a Madrid lo vamos a grabar en Madrid en unos estudios allí y, y, y es de una novela que todavía, o sea, vamos a grabar lo que se llama un cortometraje que va a ser el trailer de la novela, pero que es en realidad la novela que yo, eh, uno de los retos, a, a, a plazo ya, porque tengo una cierta edad y ahora me ahora voy contra el reloj para, para no quedarme, por lo menos, decir me voy de aquí, pero he dejado una obra escrita y audiovisual que, bueno, ahí está, ¿no? Sobre todo, todo para satisfacción mía. Me comentaba usted lo del género, que también de autoayuda, ¿no? Que hay alguna de las... Bueno, sí, sí, efectivamente, yo, otra, yo soy un poco loco en este sentido. Yo había hecho ya unos másteres de, de psicología aplicada y cosas de estas. Me, me gustaba mucho porque todo lo que es conocimiento... De las conductas de los seres humanos me interesa muchísimo por qué obramos de, lo, de la manera que obramos y por qué hacemos esto y no hacemos lo otro pero eso no bastaba y entonces cuando empecé justamente a escribir esta novela que presento ahora que es el club de los juguetes rotos pues yo mmm, qué hago pues me voy a la uned porque no tenía tiempo de día me voy a la uned por la noche y empiezo a estudiar psicología ¿eh? psicología aplicada y ahí pues hago cuatro años hago psicología aplicada para escribir este libro que después no me hizo mucha falta aunque el personaje va por otro lado por supuesto, pero este, escribo, lo escribo, lo, este libro lo escribo ya con mucho más fundamento más profundidad sin caer en términos científicos como se emplea mucho en, en la psicología de toda claro, todo es su un, ámbito es ¿no? un libro también para pensar ¿no? o sea, cuando entonces el escribo lectores... el, a, te refieres me, me imagino yo al desamor, al desamor y sus traumas y cómo solucionarlo precisamente porque un amigo mío tiene un problema de desamor y, y yo pues en cierto modo se lo soluciono. Y eso bueno pues estoy muy contento porque también expuso mucho de su parte aunque pensándolo bien, y tú lo sabes, quizás, por cierto, por desgracia, todos hemos tenido un, no, claro. un, digamos, una, una experiencia de ese tipo, lo bueno de desamor es que nace con fecha de caducidad, o sea, raramente, raramente una persona muere de desamor, o cae tan enfermo que no puede salir mal en su vida, salvo que te coja en una edad en la que tu otra mitad, tu pareja, tu mujer, después de convivir 60 años de pronto se va y tú te quedas como como si te hubiesen amputado un miembro vital porque en realidad hay personas que no saben, vivir, que algo de ti, ¿no? No saben vivir no saben vivir el uno sin el, el otro años. entonces escribo del desamor y sus traumas pero cómo superarlo o sea es un es un libro la de autoayuda bueno pues el libro ya tiene 10 años 10 uh -huh. años o sea que eh, uh -huh que estoy, estoy, estoy metido en todo o sea, claro, quizás antes tenía la misma trayectoria pero ahora es que ya tengo prisa ahora <risa> quiero, quiero terminar quiero terminar con, con esto y pero pero bueno, es, ya te digo, este libro del desamor. Bueno, ese, ese libro, yo creo que ha sido uno de los libros más comentados, ¿no? Porque si vas a ese, miras en internet sí. y ves los comentarios, ha tenido muy sí. buenos comentarios. Sí, sí, efectivamente, y además, además, más de una persona me ha llamado y me ha dicho, por culpa tuya, no he dormido esta noche. Claro, <risa> ha cogido el librito, que es un <risa> librito de, de 180 o 190 páginas, pero como te engancha, pues. Eh, te enrollas con el libro y, sí. y te da a las 7 de la mañana, y, pero bueno, por lo menos lo has pasado bien. ¿no? Es un sí, libro de autoría. ¿Y, te ha y del último trabajo, Francisco, del último trabajo, está ya a la venta el nuevo trabajo suyo? El, bueno, pues, el, pues em, em, inmediatamente esta novela mía, yo mm, estoy publicando ahora con Círculo Rojo. Una editorial que de verdad a, a mí me parece fenomenal y que porque es da difícil, mucha falta ¿No es difícil el escritor hoy día encontrar una editorial que le.? Pues sí, le avale, es difícil. Explique, ¿Cómo está esa situación? Hombre, mmm, si no eres un escritor consagrado, como es mi caso, que yo no estoy consagrado, yo no vivo de la literatura, me alimenta el alma, pero no el bolsillo, pero estas editoriales, concretamente publican más de 1500 libros todos los años con lo cual quiere decir que ayudan mucho, te facilitan mucho la labor de que tu libro vea la luz eso Ahora, bien, después bien. ese niño tiene que crecer y darlo a conocer y presentarlo en sociedad eso ya corre a cargo del autor, como en mi caso y otros muchísimos ¿no? y en ello estoy ahora, en este libro, el año pasado presenté no fui por muchos sitios porque no estaba tampoco con ánimo de, de, de presentarlo en sociedad en muchos sitios pero bueno, eh, fue el, un libro que, que es un poco especial por el contenido que es La cara oculta de tía Dorothy, que estamos ya en la segunda edición Hombre, no son ediciones miles, de, de miles de ejemplares pero son ediciones interesantes sobre todo mmm, porque tiene la vertiente de poderlo ya ver ...a través de Ebay, de de, de lotes de, de las redes que, sociales... ...que hay que claro, o sea, ponerse al día también con estas ...que claro ¿no? claro eso del libro, ¿eh? de tener el libro en la mano... Sí. ...y pasar la página y oler ese olor a... ...hombre, el, el, claro, el, por lo menos yo estoy acostumbrado... ...a mí me encanta, lo mismo que leer la prensa... ...yo tengo amigos que abren el internet, abren tal... ...y entonces leen el ABC o el mundo lo que sea, ¿no? No a mí me gusta coger un periódico... ...incluso mancharme las manos de tinta... ...sabes... ...y lo mismo pasa con el libro... ...hombre si coges un libro que tiene 600 páginas... ...es muy incómodo... ...porque pesa... ...entonces uh -huh. tienes que colar un atrío. Puedo... ...pero un librito de 200 o 300 páginas... ...y tú lo abres... ...y le pones una marcación ...y hace una anotación... ...y, y, y pones una tal... Y, ...o sea... ...hay eso... algún libro que haya usted ha leído... ...que la ha inspirado en su vida de alguna manera o algún autor ¿cuál es su autor preferido? yo no sé, ¿tú no tú tú te tú puedes... puedo decir hay libros que te marcan pero mmm, no hasta tal punto no, no hasta tal punto yo normalmente ahora me he vuelto mucho más exigente en mi obra, por ejemplo eh, antes de decirle la editorial el libro está conforme yo le doy 400 vueltas que tiene también una pega, es que al, al mirarlo muchas veces y corregirlo muchas veces puede llegar a desvirtuar el sentido de esa, uh -huh. de esa frase o de ese párrafo y entonces es muy peligroso, porque de pronto te das cuenta de que de que no encajan ciertas cosas, o sea, que tienes ahora, que tener mucho cuidado. Y con pero como motivo y sí, con pensamiento de llevarlo también al cine, ¿no? Que también usted claro. Eh, dicho ahora, pensando ya en... ahora sí. Pero el, el libro, el libro cambia totalmente cuando tú escribes un guión de ese libro, ¿sabes? Cambia totalmente. Por ejemplo, si son 300 páginas, el guión pues tiene eh, tiene ciento y pico páginas o 90 No no, no llega no llega a las 300 por una sencilla razón, porque tú ya no tienes que decir que fulano está llorando porque en el visual tú ya estás viendo que la persona está llorando. O sea, que en todas esas cosas te la ahorras, con lo cual baja el número de páginas. Normalmente en un guión, normalmente, una página es un minuto de producción. O sea, no sé, tú que, que estás en el mundo del audiovisual sabes que te dan una escaleta de, con, un, con una página y sabes que va a estar un minuto en grabar eso y darle su vida. ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que tú me has dicho antes, déjame marcado algún libro, no. No, he leído. ...no he sido tampoco un lector extraordinario, porque si me he dedicado a escribir... Tiempo, ...tampoco no puede, tiempo, no puede hacer hace todo, todo, no puede este hacer todo... ...pero sí, he leído los, los grandes clásicos, los clásicos rusos, me han gustado mucho... ...los, los ingleses, literatura española de la generación del, del 98 y del 27, por ejemplo... Sí, ...de Unamuro y todo esto, Pío Baroja, toda esta gente... Eh, es una literatura especial, pero es nuestra, la pieza nacional de Benito Pérez Gardón, en fin, que, te, que te, en el fondo esa literatura te dice cómo era la España de tal y que, cómo vivían, cómo, y eso es importante. Yo tengo una novela, si me permites, porque quizás te canso con... Con tanto. Estoy tan ¿no? contenta de que estés aquí, Francisco. Que tú, de verdad, Hablame de lo que quieras porque <risa> bueno, estoy encantada. Bueno, muchas también. gracias. Porque a mí, me, si me da un poco de, de tira, pues tira? Eh, <risa> pues no paro. Y además, Perdón, siempre todo que ya poco aquí, la calle. Eh, tienes que prometer que vas a venir más veces que no. Bueno aquí voy a venir todo lo que ya, vosotros ya queráis. Se o sea, el el yo he encantado, acabar, me cogen muy cerca de casa, pues me vaya a tener, me vaya a tener que echar con, con agua caliente. Nada, dice nada. No, yo en fin, yo he encantado de venir aquí y sobre todo si en algo ...puedo ser útil hablando de mi, de mis locuras... De mi, ...pues yo he encantado de la vida... ...¿cuál ha sido la locura más, más loca, más extravagante ...de que haya hecho? Pues, bueno, de mi vida... ...locuras, pues... ...algunas veces cuando en mi etapa de piloto de aviación... ...yo tenía un avión... ...un avión americano, una Papa Alfa 28... ...y entonces, algunas veces me he metido en... ...verigenales un poco difíciles, o ya, ...sí... Sí. he tenido cuatro o cinco episodios de encontrarme solo a tres mil pies de altura y con una tormenta que de pronto me ha cogido y no sabes qué hacer sabes y, y entonces muchas veces no puedes volver porque ya está cerrado por detrás y, no, y por delante no ves ni torta tienes que bajar y como una vez me ocurrió yendo para almería ...pues que mm, tuve que bajar, bajar, bajar... ...y situarme en la carretera... ...que yo sabía que esa carretera conducía a la ciudad... ...y después la ciudad estaba en el aeropuerto... Sí, pero, ...pero vamos, eh, llegué al aeropuerto... Ahí, ¿no? ...y se cerró el aeropuerto en el momento que yo aterricé... ...o sea, esos son momentos un poquito... Que vas a olvidar ...y bien, podía contar muchas más anécdotas, pero, ...pero no quiero aburrir, quiere decir cosas, que he hecho... Que he hecho Mamá alguna... tiene muchos reconocimientos también, ¿no? Han reconocido mucho tu trabajo. Y... Sí, bueno, tengo tengo mucha gente que me quiere. Quizá haya por ahí otros que no me quieren, pero tengo mucha gente que yo creo que hay mucha más gente que me quieren que lo contrario. Yo procuro ir por este mundo no hacer nada, nada malo nada y sobre todo daño a nadie. No, no. Voy voy mucho a mi bola, pero también. Eh, ...procurando si puedo hacer algo por los demás, pues lo hago. Y de esos 15 libros, Francisco, ¿cuál es eh, su preferido? Que Hombre, mi preferido, hecho? muy buena pregunta, muy buena pregunta. Pues mira, mi preferido es El regreso. Es un libro... Eh, ...un día lo voy, a, lo voy a mostrar a las cámaras... ...es un libro... ...muy, muy íntimo. Es un libro... ...que después de editado yo lo he leído ya 50 60 veces... ...porque es el clásico libro que tú lo abres... ...y puede empezar por donde tú quieras... ...por la página 50 o 70 80, porque... ¿Como relatos o...? Eh, no, no es, es una historia onírica, una historia surreal... ...pero que podría ocurrir... ...eso lo cuento así uh, rápidamente... ...es un joven brillante con 30 años es abogado una familia fenomenal, hijo único un tío muy mimado mmm, tiene una novia guapísima mmm, le, la vida le va fenomenal pero una noche con, se enfada con la novia y él coge su coche sale huyendo a la una de la mañana solo, tú sabes esa, que te crees que te va a comer el mundo y se estrella contra un camión de la basura ...la carretera está oscura, no se ha dado cuenta... ...y va también con dos copas de más... ...bueno pues... ...este chico... ...no... ...ve... ...su accidente desde... ese des, sale de su cuerpo, su alma... ...y está viendo todo... ...se chupa, ve absolutamente todo lo que ha ocurrido... ...pero ya está muerto... ...y cuando sube al cielo... ...lo voy a contar, no voy a desmoronar de, de, de mucho la historia, pero... ¿Y están, ese libro, si está, se puede ...están descatalogados, ah, descatalogados, pero... ...yo es que pero no digo para que no cuente el fija, no, pero ya se me lo cuenta... ...no, no, no, no pero, pero, pues pero sí, yo tengo sí, ejemplares, pero ¿eh? yo tengo pero ejemplares, pero o sea, que quiera... ...un día hablaremos de negocio... ...con la intriga, yo ya estoy con la no, intriga... mira, este chico, y como es un chico, un chico, una persona que siempre ha triunfado... ...que siempre le ha venido todo fenomenal y ha ganado siempre, pues discute con san pedro y le dice yo no tenía que estar aquí con 30 años no yo tengo yo tenía una vida delante enorme fantástica con cómo es que aquí tiene que haber un error <risa> y entonces es san pedro habla con dios y, y, y dios le, le concede 30 días para bajar a la tierra en el, su alma bajar a la tierra y arreglar eso que él uh -huh. porque como decía un amigo mío oye morirse Morirse no está bien, pero morirse sin despedirse está fatal. Es una falta de educación tremenda. <risa> Total. Eso entra dentro de mi humor, así un poco. Y, y, y esos 30 días en la Tierra, pues son muy, muy entrañables. Muy entrañables. Yo, me encanta, me encanta. Ah, pues tengo que leerlo, ¿eh? Sí. De verdad, es un, es un libro. Mmm, lo voy a decir, que quiera el libro, otro día hablaremos de, del pues libro, quiera. porque tengo algunos ejemplares. Que, que me parece, es, es, por lo menos para mi gusto, claro, mi gusto no quiere decir que sea el gusto de todo, pero es un libro que a mí me ha enamorado, ¿sabes? Pues yo estaba muy preocupado porque quería vivirse con el libro y al final porque ha tenido claro. varias cosas y se vio sin el libro por eso pero que no pasa nada porque como el libro todavía no se va a presentar oficialmente aquí en Marguería y vamos a tener tiempo de hablar más Muy bien muy, bien, muy bien. Y, y vamos a reflexionar sobre claro. él así que tenemos una cita pendiente próximamente Claro, humana, decimos, cuando quieras, yo me traigo un montaña, una montaña de libros lo ponemos aquí que hablamos un poco así de cada uno y lo enseñamos. Sí, porque hay que fomentar la lectura, hay que fomentar también a los jóvenes, porque la verdad es que estamos viendo una época, una pues etapa sí. de que yo eso yo he estado en Madrid hace poco y yo veo en el metro que es lo rápido que va el metro de un sitio a otro, mm -hmm. y sin embargo, la gente, aunque sea de pie o sentada, se en su libro y va casi todo el mundo mm -hmm. leyendo su libro, ¿no? Y eso es una cosa que se echa de menos, eh, por ejemplo, aquí, ¿no? Porque aunque aquí tenemos una playa maravillosa, te vas a la playa y te pones con tu sobrillita a leerte el libro y lo gratificante sí. que es eso, claro, ¿no? Que claro. tienes ya calor, vas y te da un bañito, te das un paseo, ¿no? Sí. Y es como que te acompaña algo, ¿no? Claro. No, el libro, el libro ¿Qué? es un amigo. Es un es amigo que y además acompaña. no protesta. Lo coge, lo pone aquí, lo pinta, le tal, te lo llevas, lo deja olvidado a lo mejor. Un día sí. le llueve algo, eh, o sea, mmm, que está ahí y dice: ábreme porque te voy a, a dar el sí. placer de cambiar de, de, de chip si me, si me lees o, y me, te entretengo te y no tienes que estar todavía con claro, bueno y... eh, quiere decir que que hemos comentado la lectura también desde aquí desde este programa, <risa> lo combinaremos <risa> con don Francisco que es realmente bueno. un estado de sabiduría es no por favor, que va, que va, que va nos encanta, solo sé que nada sé <risa> no, yo encantado de ver y, y si sí, y si puedo comunicar algo mm, positivo a, a los oyentes, a los audio oyentes de la de, de la M95. Y también salió pues por las redes sociales que nos ven en el mundo entero. Pues también, porque hay muchos claro. eh, sitios donde se habla el español y nos siguen desde muchos países. Claro que sí. y, y eso será muy bonito también transmitir cosas de aquí no está de la cultura. No de verdad, yo cuando quiera. Aquí estoy pues si, si puedo, no, pues, si no me coge. Y ahora con bueno, tú sabes mi faceta de televisión. Bueno, pues, esa faceta vamos. Por eso claro, porque ahí nace los audiovisuales ¿eh? y en el momento que haces películas, mm -hmm. y escribes guiones, pues claro la Academia. Eh, me sugirió si me apetecía que uh -huh. el cargo de, de, de académico y yo le dije encantado claro. que sí, porque no, no te eh, aprovechar esa oportunidad de, lo, de que me la vida. De verdad es que a mí me ha supuesto pues que te abran ciertas puertas, sí, te la abre. Y sobre todo, bueno, puede ser una especie de un pequeño reconocimiento eh, a tu labor mm, en el mundo audiovisual y sobre todo en eh, a, a tu labor como guionista, que he participado en, en series y en cosas, por equipo, y, y claro, al tener ya cuatro películas en el mercado, aunque sean cortometrajes, pues la Academia de Cine pues, también te reconoce, porque esos, esos formatos están ya registrados en el CA, que es la Academia de Cine. ...de ciencias audiovisuales... ...eso ya ¿no? no se lo quita nadie, eso ya está ahí... ...bueno, para... si me echan de... un día, que me echen... <risa> ...pero vamos, como ya... Te... Ahí va, ...pero va a estar escrito, ya, eso ya forma parte ya está, de su sí. currículum vamos, y de su vida... Eh, eh, ...yo encantado, vamos, de, lo, lo, lo pongo que sé, pues, comunicar... ...y, y aquí me tiene, para contar... Hay muchas cosas que pues, contar, ¿sabes? Pues vamos a hablar en el próximo programa, vamos a indagar un poquito más en su vida, de dónde es. Me parece que lo hemos muy dicho, bien. ¿De dónde es? Que no ha mencionado a Almería y Bueno, de, pues, pero eh, ¿de dónde soy yo? Pues soy Antequera, ¿no? Claro, porque, Hombre, ha, de, por favor. Ha mencionado que se conocía muy bien a Almería cuando este experiencia del avión y tal, pero que no es de Almería, que aunque ha dicho que conocía por dónde tirar, por dónde... Claro, es, claro. El del atolladero este, pero que no, que es aquí de muy cerquita. Claro, antes que era, hombre, eh, cuando presento un libro, desde luego el primer sitio que voy es a mi pueblo. La tijera, la tijera. Y después voy a mi pueblo de opción, que es Marbella San Pedro. Eh, se pasa más de la mitad de mi vida aquí. Entonces, son dos citas ineludibles porque... Por mi cuerpo y alma, a la poseo, me posee. Antequera es una ciudad preciosa. Después, He estado hace poco sí. en la Antequera. Bueno, bueno, y bueno. para tomar tapitas, para comer en Antequera, es una maravilla. Sí, es sí, una, no, una y para preciosa. todo, y para vivir. Es otro concepto de vida más tranquila, de pueblo que... grande. Pues lo Antequera tiene... está preciosa ahora mismo. Ayer precisamente en Canal Sur Televisión hubo un audiovisual hablando de Antequera y de los Dólmenes, que son patrimonio de, sí, la, de la humanidad. Los dórmenes, ¿eh? Y Pero sí, antes que era no... De mucha honra. Y pues, Marbellí, San Pedreño, ahora Sanpedreño, porque yo ya en mi casa de ahí abajo tiempo, llevo ya 15 años, pero, pero una no es una casa que yo... No es de donde pase, no de donde nace. Claro. Hay un dicho que... Sí, no dice de dónde eres tú, dice de dónde es mi mujer. Mi mujer era Marbellí. Entonces, Entonces, aquí. Bueno, sí. todo ya. pues muchísimas gracias por estar Hola. aquí en, muchas gracias en, en a el ti. estudio de San Pedro le esperamos próximamente y bueno, mal. en su casa aquí estoy, quiera, ¿eh? a lo que queráis hasta pues, pronto, muchas gracias un beso, eh, bueno pues tenemos que hacer una pausa, vamos a publicidad y vendrá vendrá más veces que ya habéis visto que es un encanto, el deseado de, también de sabiduría y de saber, bueno pues próximamente lo tenemos aquí, vamos a publicidad